¿Sabías que Tolkien escribió mal la palabra enano en sus libros? En inglés, enano se dice wolf, con wolves como plural, pero Talkin usó wolves en sus libros, no descubriéndolo hasta que no fueron publicados. En una carta al director de la editorial del Javi, admitió que, a pesar de su labor filológica, había cometido este error en todo el texto. Con todo, ni sus editores ni otros escritores se dieron cuenta, por lo que este plural se volvió habitual en la literatura fantástica desde entonces.